Buenos días, mi nombre es Iván Tratton, soy el gerente general de Hinson Costa Rica y hoy vamos a hablar sobre empleabilidad eh, en esta nueva era eh, de post-COVID o finales del COVID. Un poquito para, para contarles un poquito sobre, sobre, sobre mí, sobre la empresa, eh, venimos en ese enlace entre las tecnologías y las prácticas, o las buenas prácticas, o mejores prácticas de recursos humanos, eh, donde lo que estamos tratando de encontrar todo el tiempo es cuál es ese balance entre tecnología, usabilidad y eh, esa pues parte funcional que tiene que ver principalmente con los temas de recursos humanos. Y, y en ese ejercicio nos encontramos con muchas compañías, compañías grandísimas, innovadoras, tecnológicas, y muchas compañías como fábricas, industriales, productoras, y entonces se genera una riqueza muy importante de, de, de información eh, de conocer gente y entender también un poquito cuáles son las prácticas que ellos utilizan eh, para seleccionar empleados, para mantener empleados para retenerlos a largo a corto plazo y en cada industria es un poquito diferente esta charla es un poquito el resumen de todas esas experiencias vividas eh, eh, con Henson y y en el pasado, y viendo cómo se refleja hoy en día eh, a través de esta empleabilidad post-COVID, eh, voy a tratar de estructurar la charla en tres eh, bloques. La, la primera habla de esa relación empresa y empleado eh, y esas cosas que son importantes tener en cuenta tanto como dueño de la empresa como empleado eh, o como gerente de recursos humanos empleado. Eh, luego vamos a hablar un poquito de las cosas que son principalmente importantes para las empresas, y luego las cosas que son principalmente importantes para empleados, tocando por ahí algunos temas, algunas historias que me parecen importantes para, para este... para para, este, para esta audiencia. Primero hablando de empresas y empleados, hoy hablamos mucho de las dos de las habilidades blandas, casi que uno no puede no entrar a una compañía de, de, de, de hoy, que no tenga algún conocimiento de qué cosa es una habilidad blanda, eh, que no significa que se murieran las habilidades tradicionales, simplemente que es una forma nueva de, de entender o de um, racionalizar unas ciertas cosas que nosotros pretendíamos medir únicamente o usualmente, únicamente a través de entrevistas, eh, con, con las soft skills, ¿Qué ¿no? ¿Qué cosas son soft skills? ¿Qué cosa es una habilidad blanda? Trabajo en equipo, confianza, empatía, eh, sentido común, eh, una, una serie de cosas que nosotros decimos, ok, quiero muchos trabajadores que tengan esas habilidades. Sin embargo, en la experiencia o en el día a día, lo que encontramos nosotros por lo menos es que son la gran menor cantidad de empresas, sobre todo a nivel local pero no, no, y a nivel regional también, que logran basarse en un modelo único de habilidades blandas. Eh, y ahorita vamos a ver un poquito más cuando tenemos a hablar de la educación formal versus la no formal. Pero es importante tener habilidades blandas, sí. Es importante saber describir cuáles son las habilidades blandas que uno tiene eh, y medirlas también. No son las únicas habilidades eh, que son importantes hoy en día. Eh, y sobre todo son importantes cuando se combinan con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son mucho menos conocidas, sobre todo por la gente que está buscando trabajo o que está trabajando, eh, más conocido en áreas de, principalmente de recursos humanos. Cuando uno habla de funciones ejecutivas se refiere, por ejemplo, a la habilidad de completar una tarea de forma independiente, eh, que mucha gente lo confunde con ser independiente totalmente en las tareas blandas. Entonces es aquí donde, por ejemplo, sí vemos a las funciones ejecutivas penetrar mucho más, en lo que tiene que ver con las eh, tácticas de selección y reclutamiento de los empleados. Entonces, nosotros vemos una de las compañías líderes, por ejemplo, aquí en Costa Rica, eh, contrata, yo qué sé, 500 personas al mes, una ¿no? posición pues muy alta. Lo primero que quieren saber es qué tan capaz es esta persona de pensar de forma independiente. Eh, y, y tienen una serie de formas de hacer esa mención, etcétera, etcétera. Eh, la famosa prueba que es más o menos una intención de entender esas funciones ejecutivas y, y, y poder entender cuál va por dónde. Por otro lado, como les salen adelante, eh, todo lo que tiene que ver con educación formal versus no formal, eh, yo soy fiel partidario, y aquí no hay ni siquiera competencia a nivel de empresa sobre educación formal versus no formal, eh, toda la gente que ven aquí en pantalla que los deben conocer a todos a pues Bill Gates de Microsoft a Charlie Chaplin de Charlie Chaplin no hay como para que describirlo Steve Jobs de Apple y, y Harry Truman que fue presidente de Estados Unidos en cada uno en su área de diseño, etcétera que no necesitó una educación formal o de terminar una educación formal y aún así tuvieron largos éxitos eh, sin embargo cuando nos dirigimos a la data tratamos de estudiar de manera general, cómo se ve el mercado de empleabilidad eh, en general, la educación es sin lugar a duda el factor número uno que influye en la capacidad de eh, subir en los rangos salariales y eh, de, subir, de prevenir el desempleo, llamémoslo así, no caer en los porcentajes de empleo. Que no significa que no hay gente que pueda tener mucho éxito con un, colegio, con un eh, diploma de, de colegio o de escuela, y no significa que uno tiene que tener un, un doctorado para poder tener éxito. Eh, sí significa que si tengo un doctorado o si tengo un máster, tengo mucha más alta probabilidad de tener un salario muy atractivo o de tener un de caer en desempleo a largo plazo. Eh, bueno, eso es un poquito lo que les estaba diciendo. La tendencia sí está cambiando. Muchas empresas que empiezan a decir, no importa cuál es tu, tu, tu, tu background académico, etcétera, eh, pero la tendencia sigue siendo clara a favor de la educación formal, sobre todo si nos dirigimos a los mundos de, de STEM, ¿no es cierto? Eh, ahora, en un mundo multidisciplinario, ¿no? es lo que creemos, que quisiéramos creer que estamos en este mundo, pues el pensamiento crítico se vuelve la parte más clave cuando uno quiere entender eh, cuál es el elemento más importante de la educación. Sin embargo, no hay que confundir pensamiento crítico con ser insolente o ser crítico de la autoridad. Entonces, por ahí les dejo esta clave que es súper importante para entender. Eh, yo siempre digo a la gente que le, me pregunta, ¿qué debo decir en una entrevista? ¿Debería criticar a mi jefe anterior? No. no ser crítico no significa ser crítico, y esa es un poquito la diferencia en, en, en este nuevo mundo. Nadie quiere eh, meterse aún en red. Eh, tener un empleado que todo el tiempo va a estar eh, actuando de manera subordinada. Eh, vamos a hablar aquí un poquito de, de trabajo híbrido, disculpen, ahí se me movieron un poquito las, las imágenes. Eh, este señor, no sé si lo conocen, es el gerente general de Goldman Sachs, eh, fue uno de los ponientes más importantes en contra del trabajo remoto, eh, indicando que todos los banqueros deben regresar eh, como sin vacunas, deben llegar a la oficina de huelga. Yo estuve en Nueva York la semana anterior y les puedo decir que todos los banqueros están de vuelta en la oficina. Otra vez empezaron a viajar de una oficina a otra como locos, en los de Nueva York eh, han regresado casi que a niveles prepandemia. Sin embargo, existen otros bancos, y pongo aquí los bancos porque es un sector muy estudiado, muy abierto, muy transparente. Eh, el Deutsche Bank, por ejemplo, dijo, no, no, tranquilo, he quedado con mis bancos a mis trabajadores en su casa. Igual aquí, el BAC vendió su oficina, quedaron con unos coworking working y dije, no, listo, vamos para adelante, nos quedamos en trabajo remoto. Eh, pero yo supongo, yo eh, vaticino, que entre más importancia le demos a las habilidades blandas, o las empresas están más dirigidas a habilidades grandes, en buena parte vamos a ver viendo que la necesidad de, de un encuentro presencial ya se ha o casi totalmente presencial, vamos a ir para allá y lo estamos viendo. Eh, ayer se publicaron las estadísticas de, de movilidad en Costa Rica, estamos 25% de vuelta en las oficinas, eh, casi en, por encima de niveles eh, de la pandemia, casi que llegaba a niveles pandemia y más aún, somos el país de la región eh, que más rápido ha regresado a las oficinas. Hablando ya de dijéramos un poquito más al lado de empresas, porque sé que hay varios empresarios, en el área de recursos humanos o de las áreas de empleabilidad, nosotros encontramos que eh, Costa Rica sigue siendo un país de procesos manuales, Indefinidos, improvisados en su generalidad. Estamos unos 10 o 15 años retrasados de la media internacional. Eh, yo le, pues, les comenté al inicio: yo trabajo mucho con departamentos de recursos humanos y tecnología. 75% de las compañías en Costa Rica pagan sus planillas con Excel. Eh, lo, que, lo que genera una coyuntura nacional o una coyuntura empresarial que dice: bueno, ¿quiénes ganan? Los que se posicionan. Los que logran hacer una inversión a tiempo en tecnología, en buenas prácticas, en digitalización no, no parcial, sino total, de procesos que son absolutamente mecánicos, son los que logran blindarse contra competencias legales y contra los mismos problemas de la empleabilidad post-COVID que estamos hablando. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la necesidad de transparencia que si antes un empleado estaba dispuesto a esperar un mes para que le entreguen su, su, su el certificado salarial, hoy día lo quiere ya, no, lo quiere, no quiere esperar tres meses para que se lo den, lo quiere ya. Y, y si usted le dice, que va a ser el próximo, el próximo mes se dice, pero pues, yo compro un préstamo ya, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esos procesos del del siglo XX, no cuadran en el mundo del siglo XXI, y sobre todo en el siglo XXI post-COVID, donde los ritmos se han acelerado de manera exponencial. Otra cosa que es, digamos, complementario de ese 75% que lleva su planilla en eh, 85% que lleva su proceso de recursos humanos en Google Forms, uno dice, eh, les voy a dar el ejemplo de planilla porque de dónde vengo yo, uno dice, ¿qué es más importante? ¿Pagar la planilla? ¿O entender en qué estoy gastando mi plata dentro de la planilla? Y por ahí entender que eh, es una incapacidad, ninguna, hay una persona que está teniendo muchas incapacidades, o no que está teniendo muchas incapacidades, y así puedo encontrar a un jefe que se está portando mal, etcétera. Entonces, eh, uno debería poder generar un entendimiento en el que dice, bueno, yo pago la planilla porque es una necesidad legal, empresarial mínima, eh, inescapable, pero yo necesito poder entender con herramientas de, de negocios, de inteligencia de negocios, poder entender qué está sucediendo con esa plata, ¿no es cierto? Eh, entonces, convertir un proceso legal en un proceso que da beneficio que da valor agregado a la compañía, es muy importante. Y lo mismo, por ejemplo, con un proceso de reclutamiento. Tengo un cliente que le pregunto, vea, ¿usted cuánto se demora en reclutar a su gente? Y le ponemos el... Ponemos el, el archivo de reclutamiento o la noticia de reclutamiento, y puede pasar a veces un mes, puede pasar a veces tres meses. ¿Y cuánto se demora lo interno? Ah, ahora sí que es mi idea. Entonces, tener todos estos indicadores de cuántos minutos se demora uno hasta contratación hasta inducción, hasta allá, eh, el trabajo propio de cada empleado es supremamente importante en, en días de hoy porque los empleados o los aspirantes no están dispuestos a esperar seis meses para que les respondan a una oferta de trabajo, ya se fueron un trabajo con la competencia. Eh, y por último, a nivel de compañía, la transparencia, o vamos a hablar de la transparencia a nivel de empleado, pero a nivel de compañía la transparencia es supremamente importante, porque nadie quiere ser pintado en este mundo nuevo como una persona no transparente. Entonces, si uno dice dame mis comprobantes de pago, y la persona te dice, no los tengo, me va a demorar un mes en pues uno dice, ok, ¿qué es esto, usted debería tener un expediente digital, debería poder haber accesibilidad para la información, ¿por qué me escondes mi información? Y esto es lo que genera muchos anticuerpos, tanto a nivel de empresa interna como a nivel externo con los aspirantes. Ahora, si hablamos del empleado, una de las primeras cosas que quiero hablar de este mundo post covid que se volvió como que el, el, el, el, el tema más hablado en, en los foros internacionales de recursos humanos, eh, Stalin quitting versus silent o la despida, de, de despido silencioso, renuncia silenciosa. Vean, eh, la renuncia silenciosa no se inventó en el 2022, y no tiene nada que ver con el mundo eh, quien, la primer El primer documento de renuncia silenciosa eh, lo resolvió este señor que ven ahí en la foto, Mussolini, cuando los empleados de las estaciones de tren decidieron tomar una cosa que se llamaba la huelga eh, silenciosa, y lo que hacían era, una vez que el tren, para evitar que los despidan, una vez que el tren salía de la estación, en lugar de manejar, yo que a 50 kilómetros por hora, manejaban 5. Entonces un viaje que debería haber tomado una hora, tomaba 10 yes. Y entonces, eh, bueno, una de las cosas que hizo Monsurini, a través de prácticas eh, ciertamente reprochables, trató de entender el proceso de, de la renuncia silenciosa y de darle una cierta reformación de ley, que no son relevantes para, para ahora. ¿Qué sí es relevante aprender de aquí? Que en el mundo post-COVID una renuncia silenciosa es lo mismo que lo que significaba en los años 40, los años 30. La única diferencia es que si además de eso, la persona ni siquiera está enfrente tú, sino que está sentado en, en una computadora en la playa, eh, cuando toda la empresa está aquí en San José, eh, genera un problema adicional para los que sí estamos bien, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles aquí es, primero, que es un efecto cíclico predecible que sucede en el mercado laboral cada 10 o 12 años. Eh, no principalmente tienen que ver con el tema de COI, sino con algunos procesos laborales que sucedieron principalmente en Estados Unidos y Europa, que generaron unos temas monetarios, fiscales y, eso, obviamente, el trabajo hirvió, que probablemente hoy en día ya están en decadencia. Eh, pero sí, hay gente que se dice: Yo estoy trabajando, ni se conectan. Eh, el otro día suele leer un artículo de una señora que la despidieron de su trabajo porque instaló un en su computadora laboral, un archito, un programita que hace que el mouse se mueva todo el tiempo, y entonces en Teams eh, nunca salga como no disponible o no activa, sino que siempre está online. Eh, pero <coughs> si combinamos esto con que al mismo tiempo las empresas están yendo cada vez más a sistemas proyectales, y la función de desempeño, eh, de acuerdo al resultado, pues se convierte en una situación manejable para las empresas que están preparadas a Flexibilidad, aquí sí, eh, viene un poquito el principio de reciprocidad, ¿no o sea, Si yo quiero que mi empleador sea flexible conmigo y me deje trabajar híbrido o remoto o con horas flexibles, que me deje almorzar con mi esposa y recoger a mi hija de, del colegio, eh, yo tengo que ser consciente que eso significa que a mí me han, eh, a mí me han adjudicado un trabajo que debería, debería terminarse en ocho horas, me estoy tomando cuatro horas libres en el día, pues voy a tener que reponerlas en la noche o en la tarde. Eh, entonces, a mí me gusta mucho el principio de hoy por ti mañana por mí. Si yo soy empleado, quiero portarme bien, y si soy empleado, quiero portarme bien también. Eh, entonces, genera, por ejemplo, mucha tensión en nuevas no leyes como la, la de Francia, que después de, que termina por el formal del trabajo no te pueden ni siquiera escribir un Entonces, frente a eso, me dice, ok, bueno. Eh, no puedo decir que me voy a ir a almorzar tres horas y ya a 50 horas se me Y Lo mismo con los valores, eh, que es un poquito complemento a las heridas blancas. No existe ningún empresario del mundo que quiera un empleado flojo, deshonesto o irresponsable, inclusive si tiene todos los títulos del mundo. Entonces, es importante entender al trabajo como un valor superior, que no significa ser esclavo del patrón. Es decir, yo no voy a hacer todo lo que el patrón quiera y no voy a trabajar todos los días hasta las 9 de la noche o hasta las 11 de la noche, pero sí voy a entender la situación que tiene por un tema de valores, voy a tratar de ayudar. Que no significa que yo te dé eh, Entonces, un poquito lo que he tratado de hacer para recopilar es entender cuáles han sido los cambios principales en las empresas, los cambios principales en los empleados y un poquito las recomendaciones al final para los empleados, de qué deben hacer o qué podrían hacer para mejorar su perfil laboral como trabajador, etc. Fue un gusto acompañarlos y el que tenga alguna pregunta, con mucho gusto me la puede dejar ahí con mi información de contacto. Hasta luego.